Hola, soy José Ignacio de Cija, Sevilla, y tengo una pregunta para vosotros. ¿Con qué soluciones insecticidas y acaricidas cuenta Sensa en almendro? Para las plagas del almendro, con Delta EC controlamos pulgón, anarsea, orugueta y tigre. Boreal, lavamecina, para el control de ácaros. Expedien, piriproxifen, para el control de piojo de San José. Y con Superblock la aceite de parafina, controlamos cochinillas, ácaros y eriófidos. Para los cultivares ecológicos, contamos con Doctrin, el Bacillus thuringiensis, varida custaki, para el control de anarsia y orugueta. Además, con Prevan Plus incorporamos al catálogo convencional y ecológico una solución insecticida en base a aceite de naranja al 6% con un poder acaricida muy patente. Tú decides ascensa porque eres imparable.